Hola, soy Vanessa Quintero, soy estudiante de Derecho, nací y crecí en Bogotá y les quiero contar un poco de mi historia, de por qué tomé la decisión de llevar mi cabello natural y salirme del viejo estereotipo del cabello liso.